me parece que democracia es como un entramado o como un conjunto de derechos que lo que hacen es defender eh, la soberanía de un país y proteger a este y pues, estos derechos son ejercidos por su ciudadano o por el pueblo es una mierda la democracia realmente aquí no se respeta los derechos de las personas ni la debilidad de los géneros En principio creo que politizándonos, es decir, viendo de una manera crítica las, las cuestiones o los poderes que nos oprimen. Pero muchas cosas que han sucedido y muchos discursos que se, que se manejan utilizan a las personas. Entonces en vez de darle agencia lo despolitizan y hay terceros hablando por todo el mundo no sé, este, apoyar a las causas y tal vez estudiar, informarnos un poquito más acerca de, de todo lo que, lo que tiene que ver con esto para no cometer errores, para apoyarnos. Pues se tiene la creencia que la democracia es solo ir a votar a una urna y elegir al presidente, a la gente de la asamblea, pero también hay otras formas, creo yo, como como los cabildos, los manifiestos, eh, la, la, las propuestas de ley que vos podés llevar a la Asamblea y creo que hay un sinnúmero de, de formas en las que podés aplicar y ejercer la democracia.